Pronto un día paras en medio de todo y te preguntas por qué, para qué y cómo. Cuanto más tarde preguntas, más tarde encuentras que es hora de decir adiós a la inocencia. Entonces mirasles, te comes la cabeza, hablas con los que están buscando las respuestas. Yo solo puedo decir lo que yo he descubierto que no hay más tiempo, tampoco respuestas. la vida cierta, la vida con sus llegadas, con sus partidas. Es la vida cierta, la vida. Vida de sentir la piel bien viva, viva. Vida de rendirse a lo inevitable. Así que voy buscando las puertas. Hay otras realidades, pero están en esta. Mundos que florecen sin apenas intentarlo.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 Sentir la piel bien viva, vida de rendirse a luz negritable, vida.